Ya estamos bajando la embarcación Anmesia de 6 metros 40 de tipo tracker del guía Nicolás Romagnoli quien ofrece sus servicios en Rosario para esta nueva salida de pesca eh, que realmente nos dio muy buenos resultados. En una jornada de pesca muy fructífera pudimos dar con eh, casi todas las especies deportivas del río Paraná. En primer momento estuvimos careteando el río Paraná con anguilas y pudimos dar con muy buenos patíes, una especie que en esta zona puede alcanzar pesos muy importantes, una pesca que se realiza al garete con plomos de 40 gramos, 60 gramos, dependiendo de cómo esté la correntada y encarnando con anguila grande. Eh, se suele errar bastante pique, pero eh, por suerte se pudieron obtener eh, varios ejemplares, si bien todavía no están lo de mayor porte, bueno, se dieron con, con lindos patíes, una especie que en el verano eh, abunda en esta zona y suele llegar a portes entre 10 y 20 kilos, realmente un lugar muy eh, bueno para pescar esta especie. Luego eh, nos fuimos a pescar a otra zona en busca de dorados y chafalotes, se busca zonas eh, donde hay eh, lugares de palos o eh, sobre cerca de eh, algunas columnas de muelle o también embarcaciones amarradas. Se, realizando la pesca en Bycast se dieron con eh, señuelos de media agua o de paleta partida, eh, muy linda pesca de doradillos y también de chafalotes, una especie muy deportiva que realiza saltos eh, emocionantes. También en Flycast se dio la pesca, esta vez con cañas de acción 6, eh, línea de hundimiento y moscas bastante voluminosas se pudieron obtener también dorados, así que se practicó la pesca con carnada en spinning o by cast y con flake cast, todas las modalidades aquí en Rosario, eh, eh, realmente muy cerca de Capital Federal y para aprovecharlo. Vamos Viene allá en contra del chatón o allá en contra de la, la mugre Déjenlo correr, viene allá en contra oh, dale, trae, trae, trae. <ríe> Pegar un tirón de una que sale Juli Ahí pero ahora En cuanto al servicio que ofrece el guía Nicolás Romagnoli, incluye todo guiada en tracker con motor fuera de borda y motor eléctrico, combustible, estacionamiento con vigilancia en la guardería Tifón, picada completa a bordo, también eh, bebidas y hielo en una conservadora, carnada y también para aquellos que quieran hacer una nocturna, los puede alojar en eh, cabañas propias que tiene en la isla, una opción excelente para también buscar surubíes en la nocturna, un servicio full completo con todo el conocimiento del guía Nicolás Romagnoli para dar con estas deportivas especies. No queda más que comunicarse al teléfono 3472 55 0969 o en Instagram lo encuentran como Nico Roma Pesca. <SILENCIO> Qué hermoso grado. Qué Hermoso bicho, bien, papá. Que hermoso bicho, bien doradito en fly de mi amigo Julián Bertoglio. Bueno, papá, ahora vamos a devolver devolviendo este hermoso dorado. Lo sacó por un amigo Julián Bertoglio en fly. Ese fue el tipo. Bien, hermano. Oh, capó.